Bueno, el que va a estar abusando de él. Oye, no le ven, no le ven. No le vamos. no le den. No le ven. No le de. No le de, No le oye, man, No, hay de, no hay. Oye, ¿qué va a hacer? No No, no, que los linces vinieron ahí, estaban, había como unos uno disturbios con un muchacho por allí sí. Entonces le vocearon ahí, entonces había unos cuantos aquí que no estaban metidos en el, en el problema, ¿te entiendes? Y vinieron ahí, y le bocean ah, se hagan pa' acá, le dijeron los linces, "¿Qué okay, pa' y entonces, aún así, le dijeron se hagan pa' acá, que el, el, el quedó ahí Y ellos vinieron, y, y él se las rodearon yo, no yo no estoy haciendo nada Porque creo que son abusadores, no puede llevarse gente así presa, pues nada Entonces ellos se arrodillaron ahí de eso, pa' Y entonces ellos vinieron en golpe para que se y de todo sin, ese, sin ponerle un dedo y nada, entonces, sin, sin, sin sin alterarse, sin alterarse, sin alterarse, ni nada. Nada malo. Solo, eh, y más a Joan le dieron que pues, eh, como defendiendo a, a Manuel. Entonces, esa acción no lo veo muy bien. Porque el ciudadano necesita respeto. Ellos pueden venir, tú me entiendes, ok, chequear, lo que sea. Ve. Pero no no no usa la fuerza así. ¿tienes? dale por nada. Estaba ahí, estaba en esos instantes... Cuando brutalmente la policía llegó, se ensañó contra un amigo mío, se llama Manuel, y se lo querían llevar por la fuerza, pues, a la fuerza. Entonces, un amigo, otro amigo mío, Joan, intervino y le decía que por qué se lo iban a llevar, que por qué le daban golpes. Ellos dijeron, no, se lo vamos a llevar, quítese de ahí, con palabras ocenas, donde habían niños, mujeres embarazadas, el cliente comprando en el colmado. Entonces, ellos no sé por qué tomaron esa actitud, no sé por qué tomaron esa actitud, contra nosotros que estábamos ahí compartiendo en el colmado, jugando, incluso estábamos jugando acabado de jugar el dominó.